Ciudad de México, viernes 18 de febrero del 2022 de las Letras del Gato Siniestro. Noche magistral, acto mágico sinestésico, portal de los guerreros, corazón del tiempo, relatividad especial, campos oscuros pintan sus infinitos cielos, y en el centro, la luna, diosa de mis sueños, de mis alegrías y tormentos, se posa el gato sobre las ramas, busca alcanzarla, sin disimularle ni un segundo que en el fondo de su corazón, hace tanto tiempo que existía el amor, que aquella alma incansablemente suplicaba. Siniestro el gato